Solo un poquito, porque no hay coches, porque vamos con mucho cuidado y porque más o menos no hay mucha inclinación. Ahora tendré que volver a apoyar el, la mano, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Vistaca, ¿eh? Vistaca. Vistaca, tío, vistaca. Pero aquí hay un poco de subida. Vamos a ir... piñoncillo más suave para que no haya que traccionar sobre el bonanillar. Esto son las Ramblas, tío, las Ramblas, un montón de gente con bici corriendo, normalmente no hay, pero como estamos ya en vacaciones, pues la gente sale, Es por eso, por deduzco, vamos, no le voy preguntando. Pues nada, se me ha ido haciendo un poco tarde, se ha ido muy tarde, muy tarde, Sí que tenemos una hora y algo y ya me toca directo, siempre es lo mismo, normalmente hoy me escapa un poco más. Normalmente tengo 35 o 40 minutos, un poquito de serie te cuesta y listos, hoy demasiado, que voy a poder hacer una hora, una hora y algo, bueno, pues ya está, por ahí gente corriendo, lo iba a pillar, pero claro, al ponerme a grabar ya, al preparar la cámara, la llevo cogida aquí, ahí en el soporte ese que hay abajo, para grabar desde el manillar hacia la rueda adelante. Bueno venga, pues aprovecho Os meto el testarazo de hablar Todo seguido ahora porque luego viene subida y ya no se puede hacer esto Nada Sesión Mountain Bike Preparando Ultra Bike 220 Vamos a quitarnos el casco Por pues si hablo con los chicos esto Ya está Bueno, espera, vamos a pasar Y ahora seguimos Deu, Salter, eres un máquina. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué es Espera, tío. ¿Quién? Es? Bueno, no, no te conozco. Estoy suscrito a tu canal y no te lo pido, Salter. Vale, vale, pues nada, tío, Mercy. Voy a grabar un poco y ya me vuelvo enseguida. Que vale, bien. Deu, encantado. Deu. me iba a ir para atrás, pero entre entre que llevo la, la, la máquina esta y todo, bueno, seguimos, seguimos. Pues mira, aquí me colció Pues esto me parece que son los que iban para adelante, se habrán dado la vuelta aquí. Tendría el punto de retorno por aquí. Bueno pues... ¿qué, ¿Qué íbamos diciendo? Nada, llevamos como... Hombre, ya debemos llevar un mes y medio, o un poco más, preparando un ultra me queda casi un año, Queda 11 meses, ¿vale?, o 10 meses. Pero bueno, hay que empezar las faenas con tiempo, así que ahora vamos combinando. Como sabéis que te el talón un poco tocado y parece que es de largo plazo, me va permitiendo correr en cinta bastante bien, en montaña ya se me queja un poco, me hace un poco más de daño, entonces en cinta voy bastante bien, prácticamente sin ninguna molestia puedo correr en cinta, así que vamos combinando entrenos de cinta y entrenos de bici y ya está. La bici la puedo hacer sin problemas lo único que me falta tiempo, pero, pero por lo demás la puedo hacer sin problemas. A ver si puedo este fin de semana hacer alguna pequeña tirada larga. Hoy... Hoy ya me he dejado en, en Pulisgrasiós Agua Nueva, por si se me ocurriera y este fin de semana hacer alguna ruta Pulisgrasiós... Eh... San Miguel del Fai, que son unos... 60 o algo así. Que en bici, pues relativamente bastante llevadero. Y, y ya está. Hoy lo he dejado preparado. Tenía ahí un... Un, un alargo de cámara también guardado, y ya lo he cogido por el principio no creo que lo use demasiadas veces, así que para tenerlo ahí lo tengo por aquí por casa, y si tengo que usarlo pues lo tengo para más para más a mano, ¿no? ¡Y ya está! Eso, sesiones entre semana eh, 12-13 kilómetros, 12 kilómetros muchas veces que no da tiempo de más entre 350-400 positivos un poco concentrado, con cierta intensidad porque ya digo, ya que salimos 30-40 minutos, al menos que sean fuertes, de intensidad, ¿no? En subida. Y ya está. Porque 30-40 minutos, si me pongo como aquí, que es llano, si me pongo como aquí que esto es llano, pues. Pues puedo hacer 30-40 minutos, pero al final ni te enteras. Y ya está. Pues venga. Luego el punto que me dé la vuelta. Grabo otro poquito más. Y.. Y ya está poco más. Diario de mountain bike o diario de de vicio como queréis llamarle no no no mucho más venga luego no sé qué llevo ahora llevo a ver si se ve ah, ¿lo, veis? Vale, a lo, mejor sí. lo veis lo veis al revés 6,93 7 kilometrillos de nada 7 kilometrillos de nada vamos a 10 por hora 11 por hora cuidado hay que hay que coger las manos meterle piñón y quitar la cámara venga paramos La cámara eh. dentro de poco ya tengo pedido a Amazon el, el nuevo casete para la para bici. Ahora llevo nueve, llevo nueve 9. Llevo 9 y voy a ponerle nueve, pero digamos agrandados hasta un 46 con 9, Vale, Ahí hace falta hacer algún apaño, algún extensor del, de la batería del cambio para que el cambio cambie bien. En principio, esperemos que cambie bien y así aprovecho todo el material que tengo solo tengo que cambiar plato monoplato, que ahora tengo dos platillos por ahí un 28 y un 38 y ponemos un 34, un 36 y detrás un 11,46 y chutando, de momento es la inversión más más barata que hay si con el tiempo podemos, pues ya mejoraremos, ya pondremos un 11 pero de casete, pero de momento hay que conformarse seguimos en la ruta grabando, grabando, bueno ya, sin palo más poquito a poco Hola Bien. Bueno, pues ya está, poquito a poco Hostia, una mujer Ve este perro que ha pasado, este era bueno Pues una mujer tiene un perro en brazos Digo, bueno, vamos a ver Pues sí, sí, he pasado Y la mujer se ve que lo ha soltado Un perro pequeñillo Un George un, un de estos pues un poquito más, un poquito más Yo soy grande, digamos Y... Bueno, total, que lo debo haber soltado Cuando yo he pasado pensando, la mujer dice, ya no irá Cono no no? Hostia, se va a venir el perro de golpe digo, ¿qué pasa? ¡Guau, guau, guau! Al lado Digo, ¿qué hago? ¿Aflojo? Digo, aflojo un poco Y el perro sigue al lado Digo, pues apretó Apretado y lo he perdido <risa> Pero porque era pequeñito, claro, uno grande no Pero que al final he tenido que yo no se sé, paraba, no se sé, paraba, ladraba al lado digo, bueno, pues, aceleramos ya no podemos hacer otra cosa, aceleramos y ya lo perdí, ya está, pero o se la vuelta, o lo que sea, ya, ya lo dejó por imposible, ha dicho, me canso demasiado ya está, voy a agarrarme que aquí está difícil Bueno, ya está, se me ve, se me ve Verás es que este tramo, que es lo que pasa, no no se puede llevar las manos libres porque Cuando hay cuatro piedras y un poco de, de subida, pues te, te la pegas Bueno, pues ya está ahora, ahora ya salimos a un empalme, y cojamos una pistilla para arriba Voy un poco de culo, pero bueno, como siempre, llegaré al directo un poco tarde y ya está Pero es que si no, no entrenas Venga, luego seguimos, que viene una bajada. Ya, vamos despacito. Va. Vamos despacito. Una corredora. Una biker. Aquí no nos podemos embalar Porque con una mano... <ríe> con una mano, como tengas que... que arreglar algo... No puedo. O sueltas la cámara y la tiras... <ríe> la cámara la tiras y agarras la... No, y otra, bueno, pues ya está ya estamos llegando a la parte hace un bajo Ahora un poco de subidita y ya está Y llegamos al punto de vuelta Me parece que llegando aquí salen unos 24 Creo, pero yo mucho lo veo A ver, llevo A ver si lo veo 11, 11,3, arriba a la derecha 11,3, pues sí, sí Sale a lo tonto, lo tonto es que la bici es lo que dice En un momento haces Y bueno, porque me he parado, ¿no? Para, para la cámara y eso Pues nada, 12 kilómetros, 24 bueno, al menos haremos el doble que, que hago normalmente, pero con menos desnivel en proporción es muy rodador no me gusta hacer estos entrenos así muy rodadores, que, que sí, que dice bueno, he hecho 24, pero con muy poquitos positivos porque digamos que no me llevan a ninguna parte es como un entreno que bueno, que lo haces, pero que no está realmente no ha sacado nada en claro, no sé si me entendéis no has sacado... Si tú, por ejemplo, haces un tren un poco plano, pero lo haces de horas, kilómetro y horas, pues sí, has sacado ahí un fondo y un aguante, ¿no? Que aguante las piernas rato. Si lo haces corto, pero intenso, con subidas, pues también. Y el corazón lo trabajas un poquito alto. Casi como el trail, no tanto, pero un pelín más bajo, pero... casi como el trail. Pero si haces sesiones como hoy, pues bueno, no es tan mal, pero es como si hubiera hecho... 12 en realidad, he hecho 24 pero como si hiciera 12 porque no hay intensidad de subida entonces pues bueno pero bueno, hay que hacer de todo hoy me hubiera gustado hacer dos horas y media o algo así pero voy alargando, voy alargando salgo cantidad de tarde y ya no hay margen, bueno pues aquí nos damos la vuelta aquí en este punto nos damos la vuelta y ya está Ahí está muy chula, el castillo queda para allá Castel de Montbuy, no se ve desde aquí pero está por ahí detrás San Miguel del Fay por allí muy chulo, muy chulo Puls está como por allí allí hay lo alto un... como un pivote no lo veréis pero allí es donde donde se sube el cortafuegos del Puls pues Aquí Uf, que se me va la bici Bueno pues nada valles y todo eso Y hasta y ahora nos volvemos por aquí Pues venga Todo camino de ¡Grabando, grabando, yeah. Yeah. Yeah. yeah! Eso es lo que haces tú, basti, ¿eh? No penséis. aquí hay baches y hay que agarrarse un poco con las dos manos, porque si no, en el paso del bache, te puede girar el manillar y la liamos. Ahí, ahí, esta es la posición buena. ahí, La mano apoyada y que no se me caiga la cámara. Llevo la Sony, estoy grabando con la Sony. Venga, vamos y más despacio y la cosa mejorará y la cosa mejorará Mira. eh, qué vista más chula ahí, poquito a poco, poquito a poco poquito a poco pero nada, ya estamos me queda mantenerme aquí en bajada normalmente esto se hace corriendo en trail a 4 más o menos 4 un poco, un poco más lento depende de las ganas que tengas alrededor de cuatro como es un poco bajada si medio va bien, a 4 el kilómetro más o menos, 15 por hora en bici pues no sé, pero se irá 20 y pico, 30 por hora, algo así, si te sueltas más o menos, algo así. Bueno, ahí está, son las... no llevo la hora, llevo 55 minutos de ruta, Uf, pues demasiada ruta me ha salido. He apretado un trocito ahí, he apretado un trocito ahí atrás, eh, a la vuelta un poquillo ahí digo, venga, va, va, vamos a darle un poco que, al menos compensar un poco, ya que hemos ido más despacio de otra parte, pues compensar, pero bueno. Hay que decir que, que eso es una hora y pico, saldrá una hora y pico. Eh, hay que hacerla fuerte, fuerte. No a muerte, hay que hacer días más flojos y días más fuertes, pero fuerte. Si no hacemos fuerte en bici, una hora es relativamente poco si no hay desnivel. nivel. Pero que viene un trozo más malo también. Ahí que hay algunos bachecillos y tal, y no la liemos. No la liemos. Eh, vale, vale. Bueno, ahora viene una bajada. Ahora voy a cortar. Hay que vigilar los mosquitos. Y ahora viene como una bajadita aquí. Ahora ya. Luego digo lo que sale, pero bueno, 24, no sé, 600 positivos o menos, algo así. Ya metemos en baches, claro. Que con los baches no te puedes arriesgar, si te gira. Al final cogeré costumbre, pero cualquier día me, me pegaré en el guarrazo con las tonterías de grabar. Bueno, voy a grabar un poquito hasta que entremos en, en la subida. Vamos a ir preparando algún piñoncillo bueno, pero bueno, ahora en la subida paro porque ya hay que traccionar y a una mano se puede. Está la zona como más oscurita, como bosquecito, hay conejillos está muy chulo. Mira que es de día todavía, pero como hay mucho bosque, hay super bosque aquí, pues está todo muy oscurito. Eso se hace más de noche, porque es la sensación de más de noche más pronto, claro. Hay un atajo para cruzar al otro lado, pero hay tanta pendiente que con la bici no creo que con lo subiera, conseguiría subir. Entonces no lo cojo, corriendo sí, pero en bici no porque hay mucha pendiente, es como una baguada muy grande y me quedaría a medias en la subida y sacar el pie corriendo y probablemente me tumbaría para el lado bueno, aquí empieza la subida la última subida prácticamente fuerte luego hay una muy cortita muy cortita ahí digo que soy una paloma pues venga, aquí empieza la subida vamos no, a meter otro piñón a ver si podemos subir a una mano, pero es que hay que a... Es que hay que, traccionar, hay que direccionar bien Y si va sin fuerza Pues jodido Vamos a meter otro piñón Me queda uno Me queda uno Estamos en un 30 Llevo ahora un desarrollo 28 delante 30 detrás Tiene un 34 este Este cassette Muy poquito, venga Paro que hay que traccionar Que ir frenando y apoyando bueno, vamos dejar que nos pase la moto que solo va perreando por la moto con el ruido de mierda porque para un, pa una mierda 50 lleva el ruido que hace siempre lo de siempre bueno, pues... Aquí lo vamos a dejar Aquí lo dejamos Ya está, me falta un kilometrillo para llegar a casa, más o menos Llevamos 22,35 O sea, y 23,5 o 23 Y algo Muy poquito de nivel, 375 como veis Muy poquito, muy poquito, 109 pulsaciones Como veis, voy de paseo, 109 pulsaciones de paseo Como si fuera andando pues venga, hasta la próxima, diario de mountain bike, diario de BTT o como queréis llamarlo. Ya intentaré ir haciendo pequeños vídeos de esto, ¿vale? Hasta luego.